El gobierno a través del Ministerio de Administración Pública llamó a todos los empleados públicos a que se incorporen ya de manera total en sus respectivos horarios. Ustedes saben que el gobierno había tomado la medida de tanto en el sector público como en el sector privado, como consecuencia de esta pandemia del COVID, de reducir los horarios y la cantidad de personas, o sea, de empleados, e, e, e ir abriendo de manera paulatino y lento. Y la persona, empleado de más de 60 años, incluso lo dejó en su casa para evitar, por la vulnerabilidad, de que se contagiaran, pero ya hoy el gobierno está llamando a que todos se integren, a partir de mañana Buenas tardes Buenas tardes madre. Oh, Amigo Leo, ¿cómo está Leo? qué placer bien, pues la gracia de Dios una gran cosa, una gran cosa hermano te estoy, mal te estoy llamando mal porque la cosa no ha cambiado, el gobierno no le ha pagado a los pensionados ¿Quién no ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Leocadio? A los pensionados no le han pagado. ¿Tú te imaginas eso? Y hoy está ya vamos a decir a 30. ¿Cuánto? Sí, claro. Leocadio, normalmente, cuáles es que le pagaban? 25. 25. Vamos a tardar los 26. Bueno, eso es grave porque los pensionados tienen que cobrar temprano porque son personas ya que cuentan con esos chelitos y esperan esos chelitos que no le alcanzan para nada para resolver parte de sus necesidades. Yo creo que el gobierno no puede... Eh, sabemos que hay una situación difícil, muy difícil, pero los pensionados tienen que recibir eh, su... su Gracias a ti, Leocario. Bueno, eh, me envía saludos desde un estado importante de los Estados Unidos, mi querido Ramón Alba. Ahí, Ramón, gracias hermano, un abrazo. Eh, Ramón es un hombre que no se pierde nunca este programa, esté aquí o esté fuera del país. Y Ramón... Qué ejemplo, caramba. Ramón corre diario y parece un muchachito porque ese hombre, yo creo que hasta los Viernes Santos, bueno, él lo ha dicho en muchas ocasiones, que él no deja ningún día de caminar y de correr. Ni los Viernes Santos. Yo siempre lo he felicitado a Ramón. Eh, siempre lo he felicitado por eso. Aquí me mandan Omar Evarito Ramos, presidente del sindicato de transporte urbano Ruta E. Enví ese video Ese es el caos frente al hospital En el día a día el día a día de frente al hospital Vamos a ver este video Que dice que el caos que hay Frente al hospital Bueno yo le voy a decir algo a ustedes No, no yo le voy a decir algo eh, Miren hoy yo Casualmente Casualmente. Eh, eh, eh, eh, gracias, hermano. Eh, eh, eh, va, va, vamos a ver, porque... yo Esos ese tapones aquí son diarios, frente a un hospital público. ¿Dónde está la autoridad de San Francisco Macorís? ¿Dónde está el director de AME? ¿Dónde está el director del hospital? Oh, no, no hay, aquí no hay nada de eso. Creo que hay ladrones, roba cuatro, Todo Mire, yo quisiera que se haga una emergencia al hospital. Mire cómo están los motoristas. ¿eh? Sí. No, no, no, no, no. Sí. Miren, señores, ya ustedes vieron. Se, se, se vio. Miren, miren. Qué coincidencia. Yo traí ese tema. ¿Por hoy? Y lo conversé con ingenieros, lo conversé con personas. Señores, oigan esto. Escuchen esto y prétenle atención. La persona que le duele este San Francisco de Macorís. Lo hablé con varias personas. Estuve con, con el ingeniero Andrés Espinal. Llegamos a la misma conclusión. Eh, hablé con varias personas más y hablé con un hijo mío cuando venía esta tarde de dicho autoservicio de Guisa y que cogí la bienvenida Fuerte Duarte señores miren Andrés me dijo yo le dije Andrés este pueblo va a ser invivible en cinco años no hay quien vive en San Francisco de Macorís por la cantidad de vehículos circulando en las calles de San Francisco de Macorís, los tapones, la falta de parqueo, esto, y Andrés me dice, no, más, tú estás loco, ¿qué cinco años? Eso dura. Y oigan esto, señores, oigan esto, yo no hay cosa más estresante y que saque más de, de, de, de la casilla que una persona eh, eh, eh, en medio de un tapón. Buenas tardes. Miren, ellos no hay cosa más estresante, más estresante que usted estar. Miren, demasiado vehículo tiene San Francisco de Macorís y circulan en San Francisco de Macorís. Eh, demasiado vehículo. Y entonces no hay las condiciones porque la corrupción de los que han dirigido la ciudad han impedido que se apliquen las normas y se construyeron edificios porque regidores cogían dinero sin parqueo. Edificios donde quieren el centro de la ciudad sin parqueo. Y hoy esto es un caos. ¿Ustedes ven eso del hospital? Es en el centro entero de San Francisco de Macorís. Ya son escasos. Pero señores, ayer, ayer iba yo a las tres y pico de la tarde, en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Señores, había que ver el tapón y la larga fila de vehículos, de lado y lado, algo insoportable. A las tres y pico de la tarde. Oigan bien, porque si tú me dices, a las 5 a las 6 de la tarde, pero a las tres y pico y hoy en diferentes calles de aquí de San Francisco era insoportable eso. Y vengo de para allá de Guisa y tomo la bienvenida a Fuerte Duarte. Hizo una cosa para cruzar tres esquinas Durar muchísimo tiempo, señores. Este pueblo está que ese secado en el tránsito y la falta de control. Pero es la corrupción que ha hecho eso. Y oigan esto, Singapur Singapur ha tenido que tomar un país rico, de pequeñito, como de tamaño de la capital de la República Dominicana, con alrededor de 5 millones de habitantes, y allí no es verdad, y que, que que que le dé la gana de que de comprar un carro lo va a comprar. No, porque ya hay tanto vehículo en Singapur, tanto, tanto carro Que ya las autoridades tienen control Hay gente que han solicitado Comprar un vehículo en Singapur Un carro, privado Y han durado hasta dos años Y dos años y medio Para darle permiso De que compren ese vehículo Han tenido que Tomar la medida de transporte público Porque señores Pero salgan para que ustedes vean El caos que San Francisco de Macorís Salgan para que vean. Eso que presentó del hospital, eso está en el pueblo entero prácticamente. Usted coge por cualquier calle. Usted coge aquí por cualquier calle y, y, y usted se va a encontrar con un caos de transporte. Entonces ya lo ametan allá en Palmares. ¿eh? Hasta cuatro y cinco he visto. ¿Por qué eso es un caos ahí? Porque... Ese negocio de Palmares debió construirse como lo hizo la sirena. Que tú te metes para el parqueo para adentro. Y tú no estás el tránsito de la calle, de la, de la autopista. Pero es una cosa terrible, señores. Terrible. Porque aquí. Ustedes ven lo que significa tener. Y eso que les sirva de experiencia. Lo que es tener autoridades que cojan cuarto. Aquí le dan permiso. Sin hacer estudios de factibilidad sin saber si una construcción, un negocio, va a joder la vida de los ciudadanos de un pueblo. O estos malditos que cogen cuarto, que le cogen cuarto, ¿y qué le importa a ellos después del sufrimiento del pueblo? Le cogen cuarto a la gente y le permiten que haga una construcción donde no debe de ir. Miren ahí en la esquina del parque. Una construcción que se pasó de la calle porque cogieron unos cuartos y usted encuentra aquí, usted encuentra aquí edificios que no tienen parqueo. porque los lo que dan los permisos para esos edificios les cogen cuartos y hoy los ciudadanos tienen que vivir este estado de estrés por uno maldito porque lo que son es uno maldito, no hay otro calificativo. Y hoy San Francisco de Macorís se está convirtiendo en una ciudad invivible. Y yo quiero ver esto en cinco años. Porque aquí nadie está haciendo nada para resolver eso. Nadie está, de lo que son de qué autoridades, nadie está haciendo absolutamente nadie. Y ustedes verán que el estreno va a matar a todos. Graben este programa y se van a recordar de mí. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Buena. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Sáquelo, Ángel, que si no habla. ¿Sí? Buena, por aquí. Buena, no, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. No, no, no tanto eso. Yo he hasta 20 veces por ahí. Tanto Palmares como el vago que está ahí. Sí. Y la me, bien, gracias. Se sienta ahí, nada más ve y lo tapones. ¿no? Así mismo es. No hacen su sí. pa papel. No ah. hacen su papel. Señores, yo, yo miren, yo un día iba para Palmares sin mentirle señores y en el pedacito de la bomba que está al lado de Palmares a entrar a un parqueo de Palmares me cogió una hora y quince minutos que yo acá me desencanté totalmente tú sabes me que dos o tres metros porque era, era entaponado que no eso no es nada ustedes van a ver porque yo tengo tiempo hablando de eso. Eso no es hoy que yo estoy hablando. Lo que ven este programa sabe que tengo tiempo. Y he llamado a la fuerza viva. A los famosos líderes de este pueblo. Reúnanse. Y búsquenle con tiempo. Una salida de ese problema. Es un problema grave. Que después no lo va a soportar. Peor que la capital. Peor que la capital. En la capital buscas su metro. Y una vaina. Porque era, que era insoportable ya. Se lo digo, se lo digo y aquí llega el doctor Johnny Peralta que fue regidor y sabe eso. Eh, eh, yo venía porque hoy, doctor, yo sufrí todos los entemporamientos y la gravedad de lo que es el tránsito en San Francisco de Macorís. Y cada día más terrible eso. Entonces, ahora me manda un amigo un caos de transporte frente al hospital. Y yo estoy diciendo que yo tengo tiempo hablando que aquí la fuerza viva y los líderes de este pueblo y las autoridades tienen que buscarle una solución porque si no va a haber que vivir donde usted tiene su villa ya, para vivir tranquilo porque todo va invivible aquí. No, nunca lo previeron, nunca lo previeron eso.